Muy buenas tardes amigos, yo soy Rafa Fernández y esto es En Busca de la Verdad. Pues buenas tardes cuando son las 7 y cuarto de la tarde aquí en España, ¿eh? aquí en Jaén, Andalucía y la verdad es que hace un poquito de frío, ¿eh? hace un poquito de fresquito. Saludar a todos los amigos del chat, a todos los que vais a ir entrando y eh, bueno, quería comenzar este vídeo de hoy con una frase. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y esto es realmente así. Si vemos a lo largo de la historia todo lo que ha ido sucediendo en cuanto al tema de propaganda, al tema de publicidad y a todo lo que se debe de transmitir, a las personas es decir a la inmensa mayoría del pueblo pues se ven como a veces hay eh, temas cargados pues con mucho veneno y mucha enquina pero esto a base de repetir y repetir y repetir encontramos que ya se hace vox populi y todo el mundo pues se hace eco de un hecho que ni tan siquiera ha existido Quiero hacer referencia un poquito a la historia. Yo sé que a veces la historia puede ser un poquito un poquito así dura, ¿no? Pero eh, para ver exactamente cómo, cómo ha ido toda esta historia a lo largo del mundo, pues podemos hablar de incluso la publicidad ¿no? que hacía la iglesia antiguamente, por ejemplo en las cruzadas, Muchas cosas más, pero no, no nos vamos a ir tan lejos y nos vamos a venir un poquito más cerca. Y quiero citar a un tal doctor Goebbels. Este señor era de Eldelberg. Y habló sobre varios temas. Este señor pues, era el encargado de la publicidad nazi. Además el término fascista, eh, todos estos términos se están eh, popularizando mucho en estos últimos años y lo mejor de todo es que se desconoce su significado real y de dónde originan todos estos personajes, ¿eh? de qué sector de la política eh, proviene. Y decía lo siguiente, ¿qué quiere Adolf Hitler? Atendí a cada una de sus palabras. Me dio la sensación de que estaba dirigiéndose a mí personalmente. Mi corazón se aligeró algo, se despertó en mi pecho a algo, algún motivo se despertó en mi pecho. Me sentí como si estuviera reconstruyéndose pedazo a pedazo algo dentro de mí. El doctor Goebbels no concluyó su tema aquella noche prometió regresar en dos semanas y terminar la conferencia y decía lo siguiente pasé aquellos 14 días en un estado de delirio no veía la hora de que se acercara el mítin estaba allí puntualmente y al finalizar me fui a casa en silencio y la frase que añade al final dice me convertí en nacional socialista es decir Necesitamos grandes interlocutores, personas que puedan calar hondo ¿no? en, en, en, el gran, en la gran masa y sobre todo con eh, una serie de argumentos que aunque sean inventados estén bien hilados y que parezca que hay un gran trabajo detrás y que hay pues una serie de medios eh, fuera de lo normal para dar una serie de datos. Y en muchas de las ocasiones son falsos, pero falsos para morirse de risa. Y esto en estos tiempos en los que corremos, os puedo decir que está calando muy hondo, muy profundo en gran parte de la población. Y os voy a decir más. Los. Bien, hemos tenido un corte ya sabéis que este Windows 10 me va fatal. Voy a tener que tirar el ordenador o formatear el disco duro. Y lo voy a hacer en breve porque ya son muchos cortes. Lo que estaba comentando. Hoy en día se está utilizando los grandes medios de comunicación. Es decir, televisiones, prensa escrita, algunos medios digitales, no todos. Y luego estamos los que de forma alternativa... Venimos aquí y nos molestamos en investigar un dato, un hecho, una situación y vemos cómo es mentira. Pero si recordamos la frase del principio, que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados, nosotros llegamos como un poco tarde, porque ya te han engañado, ya te han tomado el pelo y ahora llega Rafa Fernández y te dice, oye, te han engañado. Y claro, tú como lo has visto en la tele, lo has visto en la prensa y lo has visto en diferentes lugares, <coughs> perdón, pues el que queda en evidencia es un servidor. Pero esto vamos a ver cómo realmente no es así. Y en muchas de las ocasiones nos han mentido y esa noticia se ha hecho popular y ha quedado en el colectivo de las personas. Y cuando en una reunión familiar o con unos amigos sale tal noticia que tú te has tomado la molestia de buscarla e investigarla, pues se quedan atónitos porque lo primero que te dicen es, no, es verdad, esta noticia es cierta. Y entonces tienes que hacer todo ese proceso de demostración de que esa noticia es falsa. Pues bueno, como tenemos más de 70.000 seguidores en este canal, un humilde canal de aquí de un chico de Jaén, ¿eh? un chico de aquí de Andalucía, de España, pues vamos a transmitir todas esas mentiras, algunas de las mentiras, que realmente han calado profundo en la sociedad española y en la sociedad mundial. Y vamos a dar una serie de noticias que precisamente hoy. He leído una noticia de eh, eldiario.es donde os puedo decir que ha sido la noticia más demagógica que he visto en todo el día. Fijaos que la, el día tiene muchas noticias, ¿no? Pues bueno, vamos a ver más tarde, no os vayáis porque os vais a reír conmigo un montón. Pero fuera de la risa, fuera de la broma, nos lo vamos a tomar muy en serio todo esto que estamos hablando. y vamos a ir avanzando. Vamos a ver algunas noticias falsas que en realidad no tienen sentido. Por ejemplo, Obama, el expresidente de los Estados Unidos, Obama, se decía que no era estadounidense. Pues bueno, su fijación por Barack Obama llevó a Trump a afirmar en varias cadenas de televisión, concretamente en la ABC y en la NBC, que el expresidente estadounidense no había nacido en Estados Unidos, poniendo en duda su certificado de nacimiento. Para justificar su, sus legislaciones, Trump se escudó en una fuente extremadamente creíble. ¿Veis lo que os he dicho? Buscan fuentes que parece que han compuesto aquí una obra magna y en realidad es una cosa que se ha escrito en una servilleta de un bar. ¿Eh? Pues bueno, ese, ese certificado había asegurado que Obama era un fraude y lo relacionaba con algunas publicaciones de blogs ultraconservadores. Obama es estadounidense, no cabe la menor duda. Pero bueno, es, es mulato, es un señor que es, que es mestizo, es blanquito y negrito, pues es eh, mestizo. Salió un artículo que eh, decía que Gerd Wilders, líder del partido antimusulmán holandés, revolucionó hace poco el parlamento de su país cuando compartió en su perfil de Twitter una imagen falsa de Alexander Petskold. Pet ¿vale? Pet Perdonar que mi holandés está todavía en proceso. Este señor es jefe de los liberales de izquierda apoyando una manifestación de islamistas en favor de la implantación mundial de la sharia, de la ley islámica. Bueno, esta imagen fue publicada en Twitter eh, de Wilders. Era una versión editada de la original en el año 2009, en la que no aparecía Pech, Pech Tol, eh, sino otro señor. Un señor que pues, entonces cogieron con Photoshop, lo pegaron ahí y eso pues dio la sensación de que era real. Esta sí que es para agarrarse y esto ha calado mucho en todos los sectores de izquierda. ¿eh? Dice, la predicción de Fidel. ¿eh? Parece que Fidel era un gurú. Sí, era poco más que el Nostradamus del Caribe. Sabrosón. ¿eh? Dice, con la, vista de Baracko, la visita de Barack Obama perdón a Cuba el pasado, a, pasado año, creo que fue no hace tres años, o cuatro, perdón. Dice, las redes sociales viralizaron... Fue hace dos o tres años, si no recuerdo mal. Una frase que supuestamente dijo Fidel Castro en el año 73. Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Esto no lo dijo Fidel nunca en la vida. ¿Cuándo fue? Hace... Sí, hace más de tres o cuatro años esto. Pues bueno, esto eh, se afirmaba de que eh, lo había dicho. Bueno, por ejemplo, eh, hay otra noticia. Luego hablaremos de, del panorama español. Hay una, hay una frase que dijo una persona del gobierno español, el actual gobierno que lo estuvo sosteniendo y manteniendo, y esta noticia fue eh, tuiteada, retuiteada, que hablaba de Albert Rivera, ¿eh? del, del partido político Ciudadanos, ¿eh? más conocido como la veleta naranja. Pues este señor, cuando salió el partido de Ciudadanos, que era un partido aquí en España, un partido de índole regionalista, ...de carácter regional, de Cataluña... ¿eh? ...pues bueno, lo calificaron... ...primero le llamaban... cuidado con esto... Eh, ...Albert Hitler... ...en primer lugar... ...luego lo compararon con José Antonio Primo de Rivera... ...luego decían que si había estado en falange española... ...luego decían que era el sector más ultraderechista de la política española. Esto lo afirmaban de Albert Rivera y lo podéis buscar. Todavía están esos, esos recortes de prensa en algunos diarios digitales que incluso los podéis eh, encontrar. ¿Mm? Más noticias. Falsas, por supuesto. Eh... Es que aquí por ejemplo, las mentiras del de, eh, independentismo catalán, que se han dicho mentiras y que esto pues ha eh, ha calado muy hondo. ¿no? Por ejemplo, la mayoría social de la, quiere la independencia. ¿eh? Pues bueno, esto es una de las grandes mentiras que se han basado en las lecturas interesadas de los resultados demográficos y tal. Bueno, Cataluña tiene una población superior a los 7 millones de habitantes. Yo soy catalán. Y se estima que la masa total de ciudadanos que quieren un Estado propio son más de, poquito más de 2 millones, no muchos más. Pues bueno, durante años y años y años y años, eh, sectores catalanistas, anclados en la nobleza y la burguesía catalana, han querido un estatus privilegiado en España y se sentían menos poderosos que Madrid. Por eso se empujó a la ciudadanía a apoyar una causa soberanista construida sobre mentiras y ter tergiversaciones de la realidad económica y social de Cataluña. Es más, hace poco hablé con una persona de Tarrasa. Y me dijo una cosa, que yo me quedé a cuadro siendo yo de Barcelona, siendo yo catalán, aunque resido en Andalucía desde hace 20 años. ¿no? Pero me llamó mucho la atención, porque esta persona no se dio cuenta de que yo soy catalán. Y yo voy a mi tierra y de vez en cuando he ido, voy, vengo. Y me llamó la atención lo siguiente, que es que en el resto de España, esto otra mentira, yo no sé de dónde la han sacado, en el resto de... Sí, yo me imagino que es de TV3, la televisión de Cataluña. Que en el resto de España se ríen de los catalanes y han abandonado a los catalanes no independentistas. Bueno, pues bueno, eh, es muy curioso porque esto es falso. Pues bueno... Eh, por todos estos motivos se empuja a la ciudadanía a apoyar esta causa de la soberanía construida sobre mentiras y tergiversaciones, como ya he dicho, ¿no? Pues bueno, incluso los barómetros del CEO, que es el Centro de Estudios de Opinión, Centro de Estudios de Opinión oficial de la Generalidad de Cataluña, muestran cómo la mayoría de los catalanes quieren permanecer como región dentro de, del Estado español, algo que se acalla y se omite deliberadamente. Además los catalanes tienen un apoyo masivo y abrumador a la Constitución del año 1978, aceptando las normas de convivencia sobre las que nos regimos hoy en día, que bueno, que parece ser que nos dan golpes de Estado y tal. Pero bueno, hoy me ha llamado mucho la atención, he visto una serie de vídeos, donde eh, parece ser que en este proceso que se va a juzgar a, a todos los que están en la cárcel, no, debido al procés y todo este tema, ¿no? Que me hace gracia cómo estos abogados que defienden a estos señores, este abogado o estos abogados, parece como que no han hecho nada malo. Entonces yo me pregunto, cuando, fijaos la, la, la manipulación de la información hasta dónde llega, que yo me quedé un poco a cuadros viendo hoy una serie de noticias y de vídeos, porque lo que se pretendía era la independencia de Cataluña, ¿no? Vamos, eso lo entendimos todos, ¿no? No, no lo entendieron unos y otros no, ¿no? Y el más tonto... No, lo entendimos todos prácticamente igual. Entonces, ¿qué quieren defender? O sea, eh, no sé, ¿qué podemos esperar de un señor que su presidente se ha ido a Bélgica ¿no? y ha dejado aquí pues, a, a su séquito? ¿no? Pero bueno, aparte de esto, otro, otro tema de mentira, que esto es falso, dice, Cataluña seguirá a la Unión Europea. Es decir, cuando Cataluña se hubiese independizado, hubiese seguido a la Unión Europea. Y esto es falso. Esto es una de las mentiras más sonadas que se han repetido hasta la saciedad, que yo lo he escuchado allí, en mi tierra, y dices, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, la Unión Europea reiteró en un montón de ocasiones que un nuevo Estado, catalán, si lo hubiese habido, proclamado de manera unilateral por su gobierno, por el gobierno de, de la Generalitat, quedaría automáticamente fuera de la Unión porque esto lo recoge el ordenamiento jurídico sobre el que se construyó la Unión Europea, precisamente para evitar movimientos secesionistas sufridos por los Estados miembros. Bueno, las reiteradas llamadas de Bruselas por no recurrir a una vía unilateral han sido desoídas de manera interes, desinteresada perdón, por la generalidad y minimizadas a la población catalana, prometiéndole que seguirán siendo miembros de la Unión con todos sus privilegios intactos, ya que serían también ciudadanos españoles. Tracatra, esto como se entiende. Y tendrían doble nacionalidad, española y catalana. Podrían recurrir a la Unión Europea para ser ciudadanos de la Unión, y una cosa son los ciudadanos en caso individuales, y otra es la región independizada de Cataluña. Otra mentira que se dijo más, los bancos y las empresas nunca se irían de Cataluña. Bueno, esto se aseguró, es una teoría que eh, ya superaba, eh, pues bueno, por la realidad y la ficción y la verdad y la mentira. Y bueno, argumentaba bajo creencia de que el dinero no entendía de política. <risa> ¿Cómo no va a entender el dinero de política? Si el dinero va unido a la política, querido amigo. Va unido a la política. Bueno, y, y pensarían en lo práctico. ¿eh? Eh, ¿Qué es hacer? Negocio allá donde estaban asentadas, ¿eh? todos los comercios, toda la, todo el movimiento económico, pues allí harían ellos negocios con el euro. Evidentemente, si sales de la Unión, pues tendrías que montar el, el Pujolet o, o no sé, el, no sé, el Artur más. o o, o, o el más, o no sé, o, o, no sé, no, no lo sé, qué, qué moneda, ¿no? Bueno, eh, una decena de grandes compañías se han ido y han cambiado su sede social para buscar seguridad jurídica y estabilidad económica. El señor MAS eh, fue eh, uno de los que aseguró a los cuatro vientos que eso jamás sucedería. Pues bueno, Banco Sabadell y CaixaBank, ¡pamba!, se fueron. Y ahora muchos dirán, sí, pero es que aquí, no, sí. Pero la sede social, en el caso de que ocurra algo, que no va a ocurrir en Cataluña, os quedáis sin bancos. <risa> Estos dos bancos van fuera, haréis al Puyolet o algo de eso. Hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, España nos roba. Bueno, la gran falacia... Y económica y social sobre la que durante años se basaron los políticos nacionalistas para cargar contra el Estado las responsabilidades de un deseo progresivo de la ciudadanía catalana por tener una nación propia. Cataluña no es la comunidad autónoma que más aporta al Estado. Esto es falso, no aporta más la comunidad autónoma de Cataluña. Y también recibe mucho de él. Para su economía. Es más, ahora, el otro día estaba viendo yo la TV3, porque yo veo televisión de Cataluña, ¿no? Y las cifras de la TV3, del crecimiento de Cataluña, no sé de dónde los han sacado. Yo creo que de una tómbola, pues son falsos. ¿eh? Lo podéis consultar. Bueno, eh, como este tipo de cosas, más cosas. <coughs> Cataluña será independiente por su pasado como nación propia. Bueno, esto es una de las mayores mentiras, ¿no? Empleadas por los nacionalistas desde hace más de un siglo, ¿no? Más, más, más de un siglo. Esto del catalanismo ya empezó en el siglo XIX. Cataluña nunca fue ni un reino ni una nación independiente que fuera absorbida o controlada por una España opresora o conquistadora. Nunca fue conquistada Cataluña. El Reino de Aragón, el Condado de Barcelona y otras realidades históricas suelen ser manipuladas y tergiversadas para llevarlas al terreno catalanista y esgrimir así una realidad nacional falsa. Lo mismo sobre la habitual versión de lo sucedido en el 1714 en el sitio de Barcelona por las fuerzas borbónicas. ¿eh? Esto eh, se ha transformado. Pues bueno, se trató de un levantamiento de los señoritos. Eh, da, da los, da los señorets, eh, de la ciudad de Barcelona por apoyar a otra dinastía monárquica, no porque hubiera una realidad nacional catalana. Y esto es así. Bueno, hay más, podemos hablar de uff, un montón más de cosas, pero vamos a pasar página, no vamos a desmentir eh, toda esta... Toda esta historia, ¿no? Porque además eh, me, me hace gracia cuando eh, el, en el tema deportivo, ¿no? El Barça no le dio una medalla de medalla honorífica a Franco, ¿no? Como dice, no, que es que Franco no le dio una, le dio dos. No una, dos. <risa> Pero bueno, esto es un tema muy curioso. Uy, que se me ha movido esto. Vamos a seguir un poquito más y vamos a llegar a esas noticias de, eh, del día de hoy. Bueno, hay una, hay una noticia que caló muy profundo y que esto eh, provocó que se alentaran conflictos. Les voy a dar unas cuantas. El niño crucificado en Ucrania. Y vosotros diréis, esto qué es buscarlo? Bueno, en esta noticia distribuida por medios rusos hablaba que Galima Pinsniak, una mujer que decía ser una refugiada rusa, pero era en realidad la mujer de un militante prorruso. Una refugiada de Sloviansk recuerda cómo un niño pequeño y la esposa de un miliciano fueron ejecutados frente a ella. Tituló el canal estatal Channel One Rusia el 12 de julio de 2014, en medio de la recién estallada guerra del Donbass, que eso está en el este de Ucrania. Bueno, la mujer aseguraba entre llantos que los soldados ucranianos habían crucificado públicamente a un niño y le habían hecho pues atrocidades, etcétera, no voy a describirlo todo porque es un poco así macabro, en fin. Todo era mentira. De hecho, no solo que no ocurrió, sino que el lugar era también inventado. Dijeron que el ejército acorraló a los residentes locales en la plaza Lenin en la ciudad de Sloviansk. Pero bueno, es que esa plaza no existe, la plaza Lenin en Sloviansk ni, ni, ni existe ni ha existido. Bueno, a pesar de ello, este episodio tuvo un gran alcance y fue reflejado en varios estudios como un ejemplo de desinformación en los medios modernos de comunicación de masas. Luego hay otra noticia. ¿Os acordáis aquella niña que eh, dio un discurso, que se ve dando un discurso, la niña de Kuwait por la invasión de Irak? de los iraquíes cuando invas, invadieron Kuwait. O sea, ¿Os acordáis de aquella noticia? Hace muchos años de esto. ¿eh? Pues bueno, esto dio la vuelta al mundo como, eh, como la pólvora, ¿no? Pues bueno, la protagonista es otra menor de edad, nayira se llama la chica, que ahora ya es mayorcita, una niña de Kuwait que tenía 15 años que denunciaba las atrocidades cometidas por los invasores iraquíes en su país, en Irak. O sea, en Kuwait, perdón. Eh, ocurrió en el año 90. Unos meses después de que entonces el presidente de Irak, Saddam Hussein, invadiera Kuwait, en Estados Unidos el presidente George Bush había fijado un plazo límite para que el ejército de Irak se marchase de allí. Bueno, pues en aquel momento la opinión pública estadounidense pues estaba un tanto dividida. ¿no? Pues ¿Qué hacemos? ¿No entramos? ¿Entramos y entramos? ¿Unos que sí, otros que no? Bueno, aquí llega esta niña. Nayira Se presentó ante el Congreso de Estados Unidos con un brutal relato en el que aseguraba que los soldados sacaban a bebés prematuros de las incubadoras en uno de los hospitales cubaitís donde dijo que era voluntaria. El impacto de su testimonio fue tal que muchos aquí, aquí en Occidente, es que yo no sé si os acordáis de esta, de esta niña, se convencieron de que era necesario desalojar por la fuerza a las tropas de Saddam Hussein. Bueno, en realidad, se trataba de un testimonio que había sido preparado por una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos vinculada a la monarquía kuwaití. Según reveló una investigación de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, el, y periodistas independientes, la niña resultó ser la hija de Saud Nasir al-Sabah, el embajador de Kuwait en Washington. Y esa niña está viva. Y vive en Estados Unidos. Y jamás vio esa niña, ni fue voluntaria de ningún hospital en Kuwait. Podremos, podemos hablar de más noticias, pero quiero ir a esta noticia que no hay por dónde cogerla. Hoy, esto, esto os lo voy a contar, hoy estaba revisando yo noticias... Y he abierto, eh, tengo varios correos, y uno de ellos es de Hotmail, de MSN, de Messenger. Bueno, pues yo he abierto eh, el correo, y ha habido una, una, una noticia, varias noticias, que me han llamado mucho la atención, poderosísimamente la atención. Porque ahora, ahora veréis a dónde llega todo esto. Antes, antes, hace un momento, os he dicho que aquí en España, el, el, miembros de este gobierno, del gobierno socialista, que está ahora mismo en el poder en España, para los que no sois españoles, pues afirmaban que un señor de un partido político, que era un partid partido político nuevo, y que provenía de las filas del Partido Popular, que es de un corte de derechas, pues este señor lo pusieron como Hitler, franquista, de falange, de no sé qué, y además eh, hicieron una especie de, de, de montaje eh, periodístico, que incluso cuando tú leías las noticias te estabas dando cuenta que no concordaban fechas, momentos, eh, temas históricos, porque además Albert Rivera es más joven, uy, es más joven que yo y se le atribuían pues una serie de eh, de temas y adoctrinado de forma fascistoide y ah, os acordáis que eh, Albert Rivera propuso que se volviera a poner la mili en España, los que sois españoles esta noticia también es falsa, <risa> nunca lo dijo, vale, pues Yendo con el mismo corte de intenciones, con la misma enquina, en el, con el mismo veneno, con el mismo veneno, vamos a irnos a este diario, que además lo voy a mencionar, el diario.es. El diario.es eh, tiene su miga. Vamos a ver. El diario.es eh, lo dirige un señor. ...que además ha salido en la sexta... Eh, ...aquí en España... ...Ignacio Escolar García... ¿vale? ...este señor es un blogger... ...pues como yo, ¿eh? como yo... ...y no es periodista... ...yo tampoco lo soy... ...yo soy divulgador... ...y este señor es divulgador... ...y... ...este señor que lo podéis buscar, ¿eh? lo podéis buscar, no vamos a poner su fotografía porque no vale la pena, sobre todo cuando se tiran mentiras podridas de este tipo. Sí, he leído lo siguiente, este señor ha estado haciendo un informe, fijaos eh, toda la polémica que ha ocurrido con los Goya, con el partido político Vox, ya se le han atribuido... Eh, Cortes fascistas, se le ha, igual que Albert Rivera, se le ha atribuido que los iraníes en el exilio los han subvencionado. Vamos a ver, si un señor que es de Irán o de Cuenca te subvenciona, no quiere decir que sean islámicos. Además, no son islámicos, ni mucho menos. Sería un señor perteneciente pues, a esa oposición islámica. ¿no? Pero bueno, que si ahora está haciendo pactos con Israel, o sea, unas paranoias... Pero me llama la atención porque lo que es mentira, da igual que sea con Vox, con Ciudadanos, con Albert Rivera, pero como Albert Rivera ya está en un parlamento, ya está gobernando conjuntamente aquí con el Partido Popular en Andalucía, pues ya se les ha ido el rollo este. Ahora aparecerá otro partido, ¿no? Otro, y entonces lo harán primo de Stalin o sobrino de Franco, ¿no? O cualquier cosa de estas. O sea, pues este señor permite que Elena Herrera y Ana Ordaz que son dos chicas, señoras, que escriben y que ya he visto varios artículos de estas dos personas y tela con lo que, de, con lo que dejan dicho, pues bueno, tú pinchas en Messenger, ¿no? Porque yo he abierto mi Messenger y te salen esas ventanitas emergentes y tal, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezas a mirar, ¿no? Pues me ha salido esta noticia, la otra, alguna noticia de deporte y, y ya ves cómo dices, hostia, ¿esto qué es? Todos los sueldos públicos. De Santiago a Abascal, más de 685.000 euros entre cargos institucionales y puestos a dedo. Claro, tú lo ves en grande y te agarras a la silla dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido, escolta tú? Eh? Bueno, empiezas a leer la noticia y te das cuenta la cantidad de mentiras y estupideces, que además el diario.es es de un corte de izquierda extremadamente radical y además inhumanamente radical. Y además, no lo voy a compartir porque no tengo derechos de autor, no he pedido permiso eh, y hay que siempre actuar dentro de la legalidad de los de derechos de autor, pero sí puedo comentar la noticia. Pues bueno, este señor, estos señores... Hacen unos gráficos desde 1999 hasta el 2013. Fijad la noticia, lo que dice. El presidente de Vox, Santiago Bascal, cobró alrededor de 680.000 euros en sueldos públicos entre mediados al oro de 1999 y finales de 2013. Fecha en la que lanzó el partido de extrema derecha. Vamos, yo me he leído las, los estatutos de, de Vox y yo estoy dándole vueltas como las tapas de los yogures, ¿sabéis? La, lo que cubre el yogur, que dice, bus, siga buscando. ¿no? Y yo sigo buscando y digo, ¿y dónde está la extrema derecha? Que es la extrema derecha? Igual que Ciudadanos, ¿no? O igual que el Partido Popular, que son de extrema derecha, ¿no? Bueno, esto a mí me llama poderosísimamente la atención porque veo que son chorradas. Bueno... Y dice lo siguiente, que se estrenó con fuerza parlamentaria tras las últimas elecciones andaluzas. Esa cantidad es una estimación realizada por el, di el diario .es en base a las retribuciones fijadas por, para los siete empleos que tuvo en el ámbito público en ese periodo. Pero vamos a ver, pero este señor... Como si, si es Santiago Abascal, como si es Mortadelo y Filemón. Este señor y cualquier otro ciudadano español puede tener, fijaos, los trabajos que sean. Mientras este señor pague sus impuestos y tribute y que no pasa nada. O sea, fijaos la enquina hasta dónde llega. Y, y ojo, que estos, estos ya han atacado a otros partidos políticos y no solo a este. Este es el ejemplo. ¿Eh? Este es el ejemplo. Bueno, y dice lo siguiente. Bueno, es una estimación tal y cual. Dice, bueno, pues ahora vamos a seguir un poquito más adelante porque se dicen chorradas. Eh, dice, los casos en los que su salario podría estar en la horquilla se ha optado por la cifra más baja. Tampoco se han tenido en cuenta posibles complementos a los que tenía derecho por razón de su cargo. Todos ellos cargos estuvieron ligados al Partido Popular. Pero vamos a ver, estos señores han descubierto América. De verdad, o sea, Cristóbal Golón, un tontaco. Estos han descubierto América. Formación en la que militó hasta noviembre de 2013. Registró Vox apenas unas semanas después de su salida. No, lo va a registrar estando en el Partido Popular. Pero lo que más me ha llamado la atención, y ahora os voy a hacer yo el mismo cálculo que ha hecho esta gente. Sueldos públicos de Santiago Bascal. Bueno, como pues si Santiago Bascal fuese aquí, pues, vamos a ver, es un señor que ha fundado un partido político, que no tienen ayuda de los medios de comunicación, solo salen los, eh, los medios de internet, en Twitter, en, otros, en algunos programas de televisión, por supuesto, pero que las televisiones, y ya hemos visto, ¿eh? los Goya como... Ellos mismos le han dado publicidad a este señor. Es decir, es como, no hagáis esto, ¿eh? No lo hagas. Y la gente lo hace porque tú lo estás prohibiendo. Es decir, la gente va a hacer lo contrario de todo lo que digan los medios porque ya no creemos en los medios. No creemos en los medios. Por eso, todos los medios de comunicación nos han querido dar mucha caña con el artículo 11 y el artículo 13 de la directiva de la Unión Europea que, al final no han aprobado y que España ha apoyado para censurarnos a nosotros. ¿Cómo puede ser que yo tenga más audiencia que un periódico de estos, por ejemplo? O que tenga yo más audiencia que la televisión de Jaén, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Pues eso es lo que hacen, censurarnos. Y no han podido, porque eso no está bien, señores. Es anticonstitucional y además el gobierno español se la ha sudado. Bueno, aquí te hace unos cálculos... De chuparse los dedos, ¿eh? Desde 1999, teniendo en cuenta que Santiago Abascal es más joven que yo, pues anda que no ha llovido nada desde el 99, compadre. Estamos en el 2018 y hace una estimación hasta el 2013. Y dice que ha cobrado la friolera de eh, 685.000 euros entre cargos institucionales. ¿Qué quiere decir con esto? Pues esto tú lo lees en un titular y dices, ya está, aquí huele a corrupción, huele a corrupción. Pero te tienes que leer el artículo y tienen que ir con mucho cuidadito de qué es lo que están escribiendo. Pero como hay gente que no repara en los detalles, porque me puede pasar a mí, tú ya interpretas, tal y como está escrita esta noticia, de que Santiago Abascal tiene más de 685.000 euros gracias a los cargos institucionales y puestos a dedo. Bueno, vale, venga, sí, pues bueno, ahora vamos a rebatir esta noticia con un poquito de argumentos, porque a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención cómo pueden hacer esto. Nos vamos a ir a la oposición de Santiago Abascal, que es Pablo Iglesias, ¿no? O sea, la derecha, ahora nos vamos a la izquierda. Y ahora yo hago mi estimación, ¿no? Yo soy en busca de la verdad, Rafa Fernández, y yo hago mi estimación. Y luego haré la estimación de lo que he ganado yo en estos cuatro años con este canal. Pero dependiendo de los titulares que le pongamos, ¿eh? dependiendo de los titulares que le pongamos, podéis interpretar una cosa u otra. Pues esto es lo que han hecho. Por ejemplo, nos vamos a ir... Pues bueno, si nos vamos a las cifras oficiales eh, eh, por este portal de, trans de transparencia del Congreso, ¿eh? que eso existe aquí en España, pues bueno, si nos vamos a... El periodo del ejercicio del 2016, por ejemplo, podemos ver que este señor Pablo Iglesias habría percibido pues, entre 80 y mil euros como parlamentario eh, en la Unión Europea. Unos mil y algo de euros, mil y pico de su partido y luego cobraría más dinero por parte de la Complutense de Madrid. Bueno, a esto hay que sumarle... Alrededor de 34.000 euros de ganancias como presentador de televisión, que este señor estuvo de presentador de televisión, Pablo Iglesias. ¿eh? Bueno, pues en todo ese ejercicio este señor declaró haber ingresado en su cuenta 119.700 euros. Si a esta cifra se le aplica eh, durante 14 años todo lo que ha hecho el... el, el eh, el señor Pablo Iglesias, pues nos sale la friolera de 1.675.000 euros en 14 años. Ahora vamos a hacer las cuentas mías, ¿no? Porque yo también quiero, por favor, hacer titulares. ¿eh? Yo lo he calculado a razón, como en el 1, 2, 3, a ver si os acordáis, de unos 2.000 euros mensuales que yo puedo estar percibiendo por YouTube durante cuatro años. Son 12 meses, porque aquí no tenemos pagas de Navidad ni nada de eso. En cuatro años he ganado 96.000 euros. Venga, a hacer titulares. ¿Qué os parece? ¿Veis la noticia cómo se trata? Se tratan mal. Por eso hacemos un poco de referencia a, la, a, lo, que, a lo que hemos dicho al principio. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Fijaos cómo está calando hondo, ¿no? Eh, cuando salió Ciudadanos aquí en España, eran fachas, eran fascistas, eran franquistas, eran de falange, eran. Ya no lo son. Ahora sale Vox, ahora son ellos. Ahora saldrá otro partido y serán los otros. Y saldrá y serán los otros. Y tiro porque me toca. Pero esto ya, si tú difama, difama que algo queda, ¿eh? Cuidado. Entonces, esto es un grave problema. Esta mañana también he estado, y ya con esto voy a concluir, que lleva un ratito, esta mañana concretamente he estado viendo un vídeo, muy gracioso, por cierto, donde eh, tres eh, canales se han reunido para desmentir todas las verdades y mentiras del canal Mundo Desconocido. Yo os lo recomiendo, ese vídeo, porque es muy curioso. Es muy curioso. Y veréis cómo hay cosas... ...que no cuadran... ...y que además estos tres chicos... ...que son científicos, de verdad... ...te harán reflexionar... ...y cuestionarte... ...si Mundo Desconocido no lleva ya... ...un tiempo diciendo cosas... ...que le falta un poquito más de información... ...pero bueno... ...yo no voy a arremeter contra nadie... ...pero lo dejo ahí encima de la mesa... ...y no es una puya... ...lo digo abiertamente... ...he dicho nombre... ...José Luis Camacho, Mundo Desconocido... Tres eh, personas del mundo científico donde dejan en evidencia a Mundo Desconocido. No es una puya, es algo directo, pero es una opinión, ¿eh? simplemente. Así que chicos, ¿qué más os puedo contar sobre el tema de la desinformación? Os podría contar más cosas, pero eh, yo quiero... Eh, yo quiero que vosotros eh, saquéis vuestras propias conclusiones de todo lo que hemos hablado y, sobre todo, decirle a los de El Diario Punto es que, por favor, déjense de chorraditas comunistas, ¿vale? Y de eh, además habla del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, pam, pam y pam, pam, el gobierno, eh, la subdelegación del gobierno de Álava, no sé qué, fue diputado provincial y. Y yo digo una cosa, un político, y esto yo lo dejo en el aire, y ya sabéis que en este canal le hicimos una entrevista a, eh, a la señora eh, Saludanguita, que es dirigente, eh, bueno, es, es concejala de, de Vox en Jaén, y se le preguntó sobre el tema de la violencia de género y sobre estos temas del fascismo y todo, vamos a ver, partido conservador. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues es un partido conservador. El Partido Popular ahora parece que está reaccionando, ahora parece que está reaccionando y se quiere arrimar un poquito a la ideología de Vox. Pero os digo una cosa, el Partido Popular era de la ideología de Vox. Lo que pasa es que, claro, se han juntado con los progres, ¿eh? se han juntado ahí ¿eh? y, y, y ya pues están ahí en la poltrona. ¿no? Véase el señor Rajoy, la pachorra que ha tenido y lo bien que se le ha pasado en este país, ¿eh? porque ha sido la continuación del gobierno de Zapatero y este es el, la continuación del de Rajoy y del de Zapatero. O sea, que en España estamos peor que al principio, ¿vale? O sea, no hay por dónde cogerlo. Así que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Y os diré una cosa, dejémonos de complejos, dejémonos de miedos, sobre todo en España. Si uno no le gusta el comunismo, no le gusta el socialismo, ¿por qué no lo puedes decir? Porque si tú eres un votante del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos, que son más de la derecha que de la izquierda, bueno, Ciudadanos no se sabe. No se sabe si de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha. Ciudadanos es un, un experimento. ¿eh? Yo creo que es un experimento y además mal hecho. Pero eh, si no comulgas con algo, ¿por qué no lo dices abiertamente? Dilo libertad, por hablar no haces daño. Y eso es lo que hay que defender, la democracia. Y sobre todo nuestras constituciones. ¿Cuántas veces lo he dicho, verdad? En Facebook, en mi canal eh, alternativo, el Tribuno y en este canal en busca de la verdad. Pues chicos, llegados a este punto son las 8 de la tarde. Que cada uno coja lo que más le guste. Que cada uno haga lo que más le plazca. Pero sobre todo respetando al prójimo. Y no vengáis ahora, eh, Rafa te has quitado la careta. No, la careta, yo no he tenido careta nunca. No me hagáis comunista porque no lo he sido en la vida. ¿Vale? Por favor, no me, no me digáis esas cosas. Pero sí es cierto que incluso no pensando de una forma comunista, en este canal se intenta dar la noticia de una forma imparcial en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Quizá en otros les imprimo yo personalmente algo muy mío. ¿Por qué? Porque es mi canal. Y cuando sobre todo decís, me voy de tu canal, adiós, ya vendrán otros que les gustará más. En fin, son a gustos colores. Así que chicos, yo por mi parte agradeceros a más de 200 personas que habéis estado en este directo, han habido picos de más de 200 personas y agradeceros pues eh, todos eh, los comentarios que habéis ido haciendo, los iré... Eh, Leyendo poco a poco, y si tenéis alguna cuestión, pues bueno, lo escribís aquí debajo y bueno, pues iremos contestando debidamente. Ya sabéis que las faltas de respeto y todo eso, pues no, no van a ser, eh, no van a ser publicadas y ese tipo de cosas, chicos. Muchas gracias. Eh, yo encantado de estar aquí con vosotros, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. Un beso hasta la próxima.